Hablemos del tema hidrocarburífero en nuestro país y veíamos la semana pasada esta inspección que se desarrollaba el Pozo Chaco que está en Villamontes y allí se, se anunciaba también eh, o la exploración en otros 11 pozos. ¿Cómo eh, se está manejando esto? ¿Qué significa para el país en cuanto a las mismas reservas? Sabemos que el tema de la exploración es lo más complicado por la fuerte inversión que se tiene que desarrollar. Eh, para hablar de todos estos temas, conocer este trabajo que se desarrolla, está con nosotros hoy Carlos Torrico, Viceministro de Exploración y explotación de hidrocarburos. Bienvenido, viceministro. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches a toda la teleaudiencia de la noche al día. ¿Qué significa, viceministro, este, este, este trabajo, estos, este, este anuncio de otros 11 pozos, 12 en total más el de Chacoeste, no? Sí, eh, es, es un tema importante y digno de resaltar porque este pozo ha permitido eh, descubrir o, o es eh, permitido realizar el hallazgo de cinco eh, nuevos objetivos, ¿no? de los seis que se tenían programados no y que en el conjunto eh, permiten, además de la perforación de, 12, de 11 pozos, ¿no? con una inversión de 118 millones de dólares, la suscripción de tres contratos de exploración ¿no? con la empresa Vintage para las áreas Ibarenda, Sayurenda, Caranda, Haití, que obviamente van a incrementar las reservas de gas natural. no eh, me animo a decir, eh, más allá de, de, del, del TCF, y eh, de la misma forma en decenas de millones de, de, de barriles de petróleo. ¿no? Y es un dato importante porque este pozo reviste vital importancia porque en la producción del 2019, en promedio, va a permitir incorporar más de mil, aproximadamente mil barriles de petróleo eh, que haciendo el cálculo actualmente equivale a prácticamente prácticamente el 25% de la producción de petróleo nacional que tenemos ¿no? y 20 millones uh -huh. de pies cúbicos de gas. En su pico, este uh -huh. campo va a producir 35 millones de, pie, de pies cúbicos, que es equivalente a un millón de metros cúbicos, y eh, 5 mil barriles de petróleo que es más de la producción actual que tenemos. Es decir, vamos a poder duplicar la producción de petróleo solamente con este campo. Si hablamos en conjunto con los demás campos que se descubrirían en las áreas Ayurena, Yurenda y Caranda y obviamente las perspectivas son mucho más alentadoras. O sea, son mejores perspectivas. Ahora, uh -huh. yo le no decía, viceministro, eh, el tema de la exploración es, es como que de las áreas más complejas, ¿no? Y, y conseguir la inversión para la misma. ¿Cómo está respondiendo este tema? Eh, también en tema de inversiones, en tema de contratos, en tema de poder consolidar aquello para mejorar también la situación de nuestro país. Sí, Gabriel, el tema de la atracción de inversiones es un tema vital y es bastante sensible. No, no olvidemos que el escenario ha sido adverso en estos últimos años por la caída del precio del petróleo y en ese sentido eh, el Estado ha implementado una ley de incentivos que ha permitido... Eh, promover, que ha promovido la inversión en exploración y explotación, ha permitido suscribir ocho contratos de servicios petroleros para exploración y explotación no con aproximadamente una inversión comprometida de 4100 millones de dólares. Se ha viabilizado la... Las aden unas adendas a contratos de operación para que se pueda invertir mi aproximadamente mil millones de dólares adicionales en áreas como Caipipendi que son importantes uh -huh. y en la cual se está perforando actualmente el pozo Puyo X2 que es uno de los pozos más profundos eh, que se han perforado, me animaría a decir, en Sudamérica. ¿No? y también se ha realizado la sesión en otros contratos para que empresas como Petrobras puedan realizar proyectos exploratorios en eh, por citar alguna en el campo, en el área de Caranda, ¿no? en El cual también se está eh, ya se ha realizado el hallazgo de, del área objetivo que, que robore y que en, los siguientes, en las siguientes semanas también se va a tener, se van a realizar las pruebas para confirmar la cantidad de hidrocarburos que se descubren. ¿Por qué le digo esto, viceministro? ¿Por qué voy con estas consultas? Porque eh, constantemente vemos, eh, a través de declaraciones eh, de, de políticos, bueno, ahí va la parte política, pero eh, eh, a veces eh, en, en el sentido de, del mismo análisis de expertos, eh, es decir, eh, Bolivia va a tener la capacidad de, de responder a nuevos contratos a los que ya tiene, la capacidad que tiene eh, en el tema hidrocarburos. Pero para ello es importante el tema de exploración y ahí dice, ¿no? Y como que no estamos eh, encontrando lo que se había anunciado, no estamos eh, haciendo estos trabajos que son vitales para el país. Bueno, eh, con todo respeto a los gasólogos que opinan eh, uh -huh. y tratan de hacer ver que los resultados que estamos alcanzando son miserables, porque así hablan, no tratan de desmerecer los logros que estamos alcanzando en estos 13 años de, uh -huh. de gobierno del presidente Evo, que ya ha sido bien catalogado como una época dorada y que abre perspectivas a una época de platino, porque estamos seguros que vamos a estar mucho mejor que ahora, ¿no? eh, es, eh, sinceramente es algo que no, no vale la pena ni siquiera responder en algunos casos por qué, porque en la época neoliberal esas, las personas que hablan y que tuvieron la oportunidad de estar en algunos cargos importantes, uh -huh. ¿no? no hicieron absolutamente nada, y es más, rifaron la empresa estatal de hidrocarburos, ¿no? eh, YPFB, que nos costó mucho a los bolivianos recuperar. Ahora YPFB ¿no? tiene un valor, vale 15 mil millones de dólares, cuando en su época valía 100. Es un, valor, es un dato que realmente habla por sí solo. Ellos producían 33 millones de metros cúbicos por día. Nosotros hemos alcanzado los 58 en el 2018 y un pico de 61 en, en años anteriores. La inversión, se han invertido aproximadamente 14 mil millones de dólares en relación a los 5 mil millones de dólares que se invirtieron en, se invirtieron en el periodo neoliberal. Se ha eh, diversificado, se ha universalizado el uso del gas. Ahora tenemos aproximadamente 4.7 millones de personas que usan el gas natural en sus domicilios. ¿No? Antes, en el periodo neoliberal, solamente 48 mil familias se daban el lujo de poder utilizar el gas en sus viviendas. ¿No? El, el, el, el gas natural vehicular, aproximadamente 400.000 eh, vehículos, 390.000 390, vehículos en relación a los 40.000. Eh, eh, en las inversiones eh, en pozos exploratorios, solo te voy a dar un dato, en la época neoliberal nos dejaron con seis contratos de exploración. ...con 87 millones de dólares aproximadamente en inversión. Nosotros hemos eh, viabilizado, suscrito en estos eh, 13 años aproximadamente... Eh, ...19 contratos de servicios petroleros, ¿no? con más de eh, 8 mil millones de dólares de inversión. ¿no? En los pozos exploratorios que se, se han priorizado para, para explorar hidrocarburos... ...estamos rodeando los 600 millones de dólares solo en pozos exploratorios... ¿No? Entonces, obviamente la exploración reviste un cierto grado de incertidumbre y un riesgo alto. Claro, ¿no? No, tiene tiene riesgo. Tiene su riesgo, o sea, no es como algunos piensan que se perfora y se encuentra. Obviamente, tal vez hacen pensar aquellos que realmente no saben de la industria. Es complejo y la geología de Bolivia es mucho más compleja, ¿no? a diferencia de otros países. Pero hemos trabajado, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando ¿Cómo les digo para... ¿Cómo en, es, en esa parte, viceministro, que nos dice? Sí. Se, ¿Se han tenido lugares donde no se han encontrado? que ¿Es parte también de este sí, trabajo? Sí, pero inclusive la tasa de éxito que se ha tenido en este periodo, del presidente Evo, es mucho mayor porque bordea los 44, el 44% en relación a, al 37% que se tenía anteriormente. Y valga aclarar, antes se perforaban pozos someros, Estamos hablando de pozos que eran una profundidad menor a 3.000. Ahora estamos alcanzando pozos en general en el sublandino sur que oscilan los 5.500, 6.000 metros. Estamos perforando un pozo con más de 7.800 metros, que es el Pozo Boyuy X2, y que tiene eh, programado alcanzar los 8.000 metros. El hecho de, del hallazgo de la formación Guamampampa en, en, en el Pozo Boyuy realmente tiene muchísima relevancia porque permite cambiar la concepción de la exploración en Bolivia. ¿no? En niveles mucho más profundos. Eh, visual, permite visualizar megacampos en. Eh, a futuro, si los resultados son los, los, los, los, nos acompañan. ¿no? Entonces, seguimos trabajando, como te decía anteriormente, hemos venido trabajando, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para promover la inversión que realmente se necesita para poder encarar todos los proyectos y transformar los recursos, los importantes recursos que tenemos en reservas. Se han certificado 10.7 TCF de reservas probadas ¿No? y son las más altas eh, que se han tenido en, en la historia, con relación a las nueve TCFs que nos dejaron en el periodo neoliberal. Entonces, nosotros estamos seguros de que con toda la inversión que se va a realizar en proyectos exploratorios, eh, uh -huh. en los pozos que actualmente se están, eh, se están perforando, pozos exploratorios, y los que se van a perforar en este año y el siguiente, las reservas se van a incrementar. Eh, ¿Y la inversión cómo está? ¿La inversión extranjera, los... ¿En no, los mismos contratos? No, la inversión está, está... ya se ha garantizado, las empresas han comprometido inversiones uh -huh. en exploración y explotación en los ocho contratos que te digo, uh -huh. que han sido fruto de la ley de incentivos. Pero tenemos otros 11 contratos que se suscribieron anteriormente, en los cuales se vienen ejecutando inversiones. La inversión está porque Bolivia es un país que ofrece condiciones favorables para la exploración y explotación. Tenemos alta prospectividad, tenemos precios competitivos en relación a otros países. Uh -huh. ¿no? Estamos promoviendo mejores condiciones para los mercados de gas que hacen mucho más atractivo el negocio y la exploración. ¿no? Tenemos costos eh, relativamente eh, bajos, por darte un, un dato en, en, campo, en campos como Margarita, el costo de producción está alrededor de 1.3 dólares por millón de BTU por BOE. Entonces es bajísimo en relación a otros campos como Vaca Muerte que tienen alrededor de 4 o 5 dólares por, por barril, eh, por eh, millón de BTU. Entonces, eh, la seguridad jurídica, o sea, Bolivia es uno de los pocos países que realmente ha blindado la, la, la normativa de tal forma que los contratos, están las inversiones están garantizadas. No, no te olvides que los contratos van dos veces a la asamblea. ¿no? para autorización y aprobación, entonces ese tema, la normativa que se ha, que se ha, que se ha promulgado, hacen de que realmente, eh, además tener la logística necesaria y ser centro de, de, de Sudamérica, hagan que realmente estemos posicionados de la mejor forma para poder encarar proyectos eh, con la, conjuntamente las empresas que vienen a invertir al país. Está como, como se si había proyectado, entonces no hay ningún tema de riesgos. Sí, inclusive eh, uh -huh. estamos eh, viabilizando nueva inversión en exploración, uh -huh. ¿no? Y como te decía, la inversión que se ha, eh, se ha comentado, obviamente, no contempla la, la intención de inversión que muestran otras empresas, ¿no? Obviamente el trabajo se realiza de manera silenciosa y cuando se tienen ya resultados tangibles se, se los comenta, ¿no? ¿Y le ido bien a YPFB, por lo menos presencia en otros países y reconocida a nivel de la región también? Claro, o sea ese es un logro muy importante. La época dorada que, uh -huh. que se habla eh, al 2018, obviamente ya ha permitido ver que el hecho de que el Estado haya nacionalizado los hidrocarburos y se hayan recuperado la propiedad para el beneficio del pueblo, haga que YPFB, además de estar valoriza, valorada en 15 mil millones de dólares, opere en otros países. Está operando en... Argentina, en, en Paraguay, se firm... va a operar en Perú, ¿no? porque se están, se están abriendo mercados, eh, el jueves viene el ministro de, de hidrocarburos para, para ver la posibilidad de establecer mercados en Puno, en Maquegua, se tiene 4 millones de metros cúbicos para el Paraguay, ya se ha pasado de, de, del, del escenario en el cual se realizaban eh, negociaciones de Estado a Estado, ¿no? para que YPFB en representación del Estado suscriba contratos con empresas privadas ya lo ha hecho hace unas semanas en Santa Cruz con empresas Shell no, mm -hmm. no solamente para eh, proveer gas eh, sino para poder comercializar y para poder distribuir gas en estados de Brasil como socio ¿no? entonces eh, realmente hace un año en el cual YPF se ha consolidado ¿no? como una, una, una de las empresas petroleras más importantes de la región y por qué no decir su su perspectiva es mucho más alentadora. ¿no? Muy bien, viceministro. Quiero agradecerle por compartir con nosotros estos minutos y cuando guste, siempre bienvenida. Cuando guste, en agradecerles y solamente transmitirles la tranquilidad que el trabajo responsable y concienzudo que venimos haciendo y prometerles el, el mismo esfuerzo y sacrificio hacia adelante y garantizar de que vamos a estar mucho mejor y que realmente esa época de platino es posible gracias al trabajo y el esfuerzo de todos en conjunto. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias Gabriela.